Yo ya me quiero ir de aquí. ¿De verdad? No, no, no, usted no. me dice, espérate. Buenos días. Hoy voy a invitar a los niños al centro, pero tal vez en un rato porque hasta ahora todo el mundo está durmiendo. Pedimos un uber, ¿ok? lo cuento el chisme El uber es 60 pesos Y se dice, cada uno paga 10 pesos ¿Cómo? Son 20 No fuiste a la escuela No te enseñaron matemática en Panamá o en Venezuela En Venezuela, porque en Panamá... ¡No, no, no hay... yo, yo estudié en Panamá también! ¡No, yo estudié en Panamá en... también! Miren, en Panamá sí sabemos sumar y rectar Pero yo estudié en Panamá también, así que no es. vengas tú con tu cuerpo yuca M Primero mi cuerpo no es una yuca, es ¿eh, más 5 segundos, por favor, se ve Discula, ahí Escucha, no, no, no, espérate, resulta ahorita ¿Sí? que las dos Panamá y Venezuela están peleando ¿Qué? Y ¿Qué? yo dije, parejo, hombre, 60 pesos por 3, en 3 son 20 Parezco yuca o no? es yuca? Yo parezco una yuca oh, no. Es que ¿qué vas a ver de yuca, si la yuca no la conoces Es un duérculo, nace no abajo de la tierra A ver, ¿tú crees que yo yuca? Ah, ya la oh, vi, no, no sé, Dios. Yo no, les dije, mi yo les he dicho que lo mejor es que yo me retire de los extranjeros Porque esta chica tiene mala vibra en la casa No, no, no digas es, no, eso no, Es ah, un amor, yo sí. lo amo, ella sabe nos... es, Ella es la mamá de esta casa, sí, ella cuida a nosotros, Ella envía, cocina Nos amamos, pero la única cosa que a mí no me gusta es que no me regañas Pero no me escupa Alep. Ahora me enroló no en spray árabe Oye, ya, nos vamos, ¿ok? Nos va. Miren, esto que ustedes ven aquí pasa todos los días, a todas horas Quiero hacer cosas serias y no me dejan Quiero estudiar, estar tranquila, leer mis libros, mis cosas de mis negocios que me gustan Y ellos no me dejan Pero bueno, nos vamos Y acabamos de llegar al centro, este es el centro alino Sí, estamos aquí enfrente de la catedral principal súper aquí en Guadalajara Bueno, bonita. Gise y yo teníamos dos años de no venir aquí Primero que todo, Gise, acabamos de llegar así a simple vista Sientes que algo cambió, se yo parece, no te acuerdas me acordaba no te que acuerdas. era tan bonito, no me acordaba que era tan bonito, de verdad está súper bonito Y eso que enseñale? todavía no hemos visto nada Wow, bella, bella bueno, vamos a ver qué, qué lugarcillos por ahí vamos a conocer. No, no tanto como conocer, porque ya hemos estado aquí. Sin embargo, han pasado dos años. Entonces, probablemente las impresiones son totalmente distintas. ¿Verdad? Sí, así es. Así es. Así Ahorita es. vamos a caminar, vamos a comer. Presente. Comer también. El lugar son bonitos, pero lo combinan más. No más los digo. ¿Qué se puede comer normalmente por aquí? Aquí hay de todo. De todo, todo como que qué? Tanto. helados, eh, hay tacos, hay restaurantes, hay muchos platillos aquí en esos restaurantes, hay mucha comida aquí como botanas, Ajá. cosas así. ¿Qué es botanas? Botanas como quites. Ah. Eh, no, no sé muy bien los nombres, pero hay mucha comida aquí en el centro. También en los restaurantes claro. Puedes comer en los restaurantes Muchos volativos O sea, él nada más te ha recomendado lugares árabes ¿Lugares oh. árabes? No creo Ay, oh, está bravo, camello Está bravo Vamos por un helado pues Desde que llegamos, más viene nuestro viaje hasta ahora salimos realmente y lo cool de verdad, o sea, es todo aquí. Lo cool de esto es que de verdad se ve igual. Acá nuestros amiguitos nos acaban de pasar a pedir una fotito. ¿Cómo se llaman ustedes? Saluden, a ver. Listo, ver. Eh, Alex. Alex, Julián. ¿Y yo está el árabe? Yo no hablar español. <risa> Fotógrafa y el otro fotogénico. ¿Qué tal la foto? Mamalona. Mamalona. ¡Ah! Oh. Oigan, rapidito, chequen esta, es la playera del camello y de los camellos y todavía hay allí, ¿verdad? Sí, sí, hay. Falta buquitito, así que ve de la toalla. Ah, está hermoso ese bebé, yo quiero un bebé así, tengo que casarme con un mexicano para que me dé un bebé así. ¡Ay, ya ven! Mira, ¡Mira ese bebé! Gente, ¿quién quiere hacerle un bebé como ese a se? Comenten aquí abajo, ¿quién le quiere hacer un bebé así a se? Dice que tiene que casarse con un mexicano para que le salga, le salga bien. Bien hecho, bien chingón. La verdad de Guadalajara me sorprende muchísimo esto. Y es que esta plaza es enorme, maravillosa y encuentras todo lo que quieres. ustedes saben, no. Ali vive en Guadalajara ya hace un tiempo. Sí. Entonces este es el momento indicado para que nos digas qué es lo que más le gusta de Guadalajara. Comida, clima, chicas bonitas. O sea que en Guadalajara están las mujeres más bonitas de todo México. O hay otros estados. Pues según yo, dicen que es uno de otros estados también. En el norte más dicen que más chicas que Guadalajara también. ¿Y tú has ido al norte? No, nada más es Chihuahua. <risa> Oye. Le dicen por ejemplo Sonora, Sinaloa. Esos partes también Monterrey, ven que dicen que es muy bonito, Guadalajara, las zapatillas, es una de las chicas pues, más famosas en todo México que dicen que son bonitas. No sé si viene o no, pero... Acá, <risas> mi vlog acaba de terminar siendo un vlog de chicas bonitas, como así. <risas> No, pero entonces, ¿te gusta la vida en Guadalajara? ¿Sientes que es buena? Hay mucho trabajo también. Hablando afuera de la pandemia y todo esto, Ajá. hay muchas empresas, hay mucho trabajo aquí, clima muy bonita para mí. Porque antes yo vivía en Toluca y Toluca es muy frío. Guadalajara ah. para mí, clima caliente para mí es perfecto. Wow. Y comida muy rica, muchos platillos aquí. Es una ciudad bonita, muy grande y tienes de todo, de todo. Catherine, no sabía que aquí en Guadalajara somos más de 8 millones. ¡No! Me acabo de enterar. No estoy tan segura, pero creo que esto encontré diferente de la última vez que llegué o que vine y visité Guadalajara. Esta calle que está aquí, la verdad, yo creo que esta era una calle transitada por autos. No estoy tan segura, pero comenten ustedes aquí abajo en los comentarios si son de Guadalajara a ver si estoy en lo cierto o no. En este momento sí veo autos, pero son autos de la policía. Comenten aquí a ver qué tal. Acabo de comprarme este heladito. Tiene tres sabores. Dulce de leche, vainilla y coco. Y le pude poner este topping. Mm, está muy rico. Por solamente 40 pesos, o sea, 2 dólares el helado gourmet. Mm de leche delicioso. Mm. El de coco ni se diga. Mm. Está demasiado rico, pero este helado es diferente al que venden en Panamá. Este es como menos cremoso y más helado. No sé cómo decirlo, pero es menos cremoso. Yo, esto es nieve o helado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Nieve? No sabe cuál es la diferencia entre nieve y helado. Yo guardé la mis dieta porque. Ya la semana Calate. que vas aquí en México, todo, todos los días estás comiendo paleta guardé, de Magnum. Yo guardé mis calorías por un Magnum, exactamente. Desde que llegamos a México, Gise no ha dejado de comprar paletas Magnum. Bueno. Y aquí está buscando una nuevamente. ¡Ay! ¿a quién? Son de los ojos. Miren esta belleza. Dice que exceso grasas saturadas. ¿Y todavía lo lees? ¿Cómo te sientes al leerlo? <risa> Bien mal. <risa> y hoy no podía faltar la paleta en el blog ¿verdad? ¡Salud! <risa>